El bono de regalo número 7 consiste en ponerle al mismo video varios efectos de color. En el panel de proyecto damos un clic aquí y nos vamos a efectos. Ahora en la barra de herramientas vamos a presionar la tecla C para cortar sobre la capa de ajuste y esto es muy bueno. Vamos a cortar justo donde empiezan y terminan los clips. Vamos a hacer unos tres cortes. Te recuerdo que las capas de ajuste dentro de Adobe son efectos no destructibles, es decir, no vas a dañar el clip porque es Premiere, porque también lo puedes utilizar en After, pero si también fuera en Photoshop funciona exactamente igual, en cambio ahí vas a conservar la imagen. Entonces te vas aquí a Luminity Lumini Presets, pones cinematográfico y vamos a encontrar el primero y lo vamos a arrastrar aquí sobre el segundo clip que hemos cortado la opción. Vamos a elegir el segundo que está acá, Oh, no. vamos a bajar un poquitito, este me encantó, este está increíble, clic arrastro hasta acá, y en el tercero, en cambio, vamos a elegir los monocromáticos, es decir, le vamos a dar un efecto de blanco y negro, damos un clic acá, ahora voy a mover un poquitito la, barra espacia, la cabeza lectora, he presionado la barra espaciadora, y lo bonito de todo esto es que conserve el efecto, ¿sí? conserve el efecto eh, de fundido, y ahora estamos viendo la capa de ajuste, Vamos a esperar un poco a que venga la siguiente capa y ahí lo tenemos. Mira esos efectos que nos están dando. Realmente son súper buenos, son súper profesionales. Realmente vale la pena meter las manos para ver qué otras opciones más tenemos dentro de los preestablecidos en Adobe Premiere Pro.